Tenemos espadas de Minecraft, sale mucho el merchandising de Minecraft, Minecraft. Minecraft. ¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo en Stardew Valley <ríe> Y si no visteis en el, el episodio anterior os recomiendo que lo veáis Porque estuvimos consiguiendo un montón de eh, misiones, ¿vale? que teníamos que hacer y hoy vamos a estar siguiendo a eh, hacer misiones, ¿vale? Y nada, eh, como ya sabéis tengo esta granjita, ¿eh? no sé si conocéis el juego, ¿vale? Pero es bastante divertido y espero que os guste, ¿vale? Dejármelo en los comentarios y la meta de likes para el próximo episodio van a ser de otra vez de 10 likes. Así que nada chicos, si os está gustando la serie, darle un pedazo de like para que yo vea que os está gustando y os la seguiré trayendo. Vale, vamos a, a regar todas las plantitas que tengo, ¿vale? Porque son bastantes y me hace falta que crezcan para que tenga bastante dinero Que cuando crezcan pues voy a tener bastantes cositas Pero aún me falta muchísimo dinero que hay que conseguir dentro del juego, ¿vale? Chicos, ya os anuncio que este vídeo lo estoy grabando de seguido el mismo día, ¿vale? Estoy intentando grabar alguna, algunos vídeos por si acaso por si algún día no puedo traer directo o vídeo, ¿vale? Y esto lo estoy grabando de seguir el mismo día. A ver, todo esto por aquí. Y ya os digo. Eh, voy a hacer un sorteo de dos tarjetas de Google Play de 5 euros. Y una tarjeta de Steam por 20 euros. Por lo tanto, chicos, eh, estaros atentos a los próximos directos porque voy a estar sorteando estas tres tarjetas que os he dicho. Y eh, si estáis en el grupo de Discord, tendréis más posibilidades porque a partir de los concursantes que estéis, pues eh, elegiré seguramente a gente del chat que ha estado participando y tendré que comunicarme con vosotros en el chat de Discord, ¿vale? Porque si no, no me puedo comunicar con vosotros. Vale, voy a ver si tengo aquí algo, la pitonisa. Eh, los espíritus están algo molestos, hoy eh, no tendrás eh, la suerte de tu parte Ok, no tendré suerte No pasa nada Voy a seguir buscando el, la, el rábano que me falta, ¿vale? Y aparte vamos a ir a ver cuánto me falta, eh, o sea, cuánto me requiere la hacer un corral, ¿vale? vale que no sé yo cuánta madera me va a pedir Robin, que estaba por esta parte de aquí arriba, ¿vale? El mapa, si lo queréis ver, chicos, lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí tenemos el mapa. Y eh, aquí es la vía del tren, que todavía no podemos ir, y el centro cívico y la casa de Robin, ¿vale? Abre a las 9 de la mañana, por lo tanto, podemos ir ya. Así que vamos a ir a la parte de aquí arriba. Y hoy como los espíritus no están conmigo... <risa> Pues va a ser una probabil... una... vamos a tener una probabilidad muy baja de que aparezcan cosas en el mapa, ¿vale? Por lo tanto hay que tener muy buen ojo, vaya que nos hartemos el rábano que nos hace falta y no lo podamos conseguir y ya tendremos... tendríamos que esperar hasta el año que viene para poder completar esa misión. Que sería una putada, Robin iba hacia la parte de abajo, por lo tanto no está ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir buscando rábano. ¿no? Mira, aquí está Linus. Voy a hablar con él porque ya sabéis que en el episodio anterior tuvimos como una especie de mini-evento. Eh, ¿Has venido a burlar de mí? No, no he venido aquí, no me ha molesto a nadie. ¿Por qué eres así, Linus? ¿Por qué te cierras tanto, chiquillo? La caña no me la traído, pero debería de haberme la traído. Porque siempre que salgan esas burbujitas tenemos probabilidad de que... Mira, aquí está el evento de la nueva entrada mm. esta, eh, Estaba ojeando esta mina <coughs> Lleva décadas abandonada eh, Pero seguramente hay menas de calidad ahí abajo Aunque como llevan tanto tiempo abandonada eh, Vale que todo estaba en oscuridad y hay que tener mucho cuidado, gente. Aquí total, hay que bajar. Mira, me han dado la espada, que está bastante bien. Ha recibido la espada oxidada. Hemos, hemos recibido nuestra primera arma. En el futuro tendremos armas muchísimo mejores, ¿vale? Esta es la primera. Pero vamos, ya tengo mi primera espada. Por lo tanto, GG. ¿Vale? ¿Y eh, cuánto tiene esto de daño? Tiene de 2 a 5 de daño Por lo tanto esto es una caca muy grande Hay que bajar aquí chicos Lo único que ahora mismo no voy a bajar Porque no tengo bastante energía Y hay que bajar mínimo 5 niveles cada vez ¿Vale? Solo para aventureros Cuando bajemos a la mina Podremos entrar a esta casa Ahora bajaré ¿Vale? En el siguiente día ya Y voy a echar un vistazo A ver si eh, puedo conseguir el rábano que me falta eso es lo más importante Voy a echar también un vistazo a ver si está Robin Ya en su casa, que como habéis visto antes Pues ha salido Y no estaba Y creo que era a... Ahí abajo, vale Vamos por aquí Echaré un vistazo también En el bosque, vaya que esté también eh... Para recoger cositas Y no, no está Robin Todavía, vale, tendría que estar ahí Pero no está Voy a ir a la playa también y ya os digo chicos, este juego es bastante tranquilito, a mí me gusta por el hecho ese de que es bastante tranquilito. Te puedes hacer una pedazo de granja, hay también algunos mods, bueno no son mods, son datapacks para Minecraft de Stardew Valley y algunos packs de textura que están bastante guay. Que puede que os lo deje en la descripción del vídeo, el datapack de Minecraft de Stardew Valley por si os interesa alguno. Vale, eh, aquí ya no tenía más conchas, ¿no? No, efectivamente, ya por aquí ya no tengo más nada Siempre me gusta echar un vistazo a la playa Porque siempre nos pueden salir cositas Pero hoy como tengo mala suerte, por así decirlo Pues no me van a salir muchas cosas Pero bueno, esto es bueno ¿Has encontrado un libro extraviado? Vale, ok Eso es bueno, siempre que veáis gusanos por ahí por el suelo Intenta cogerlo, ¿vale? Porque van a ser muy útiles por el hecho de que os van a dar... Mira, aquí tengo otro gusano, se me va a olvidar. Uy, los cristales. Es eh, un artefacto, perfecto. Esos son artefactos también, por lo tanto vienen muy bien. Y voy a ir a llevar los cristales, ya me lo quito del medio, al tío este. Y así le doy un poco de tiempo a Robin para que vaya a su casa, que es lo que me hace falta. Tengo ya más libros, vamos a donar al museo. Y esto pues, no sé, voy a ponerlo aquí mismo. Estos libros podéis venir y eh, falta un libro aquí. Vale. Utiliza fertilizante para aumentar la calidad. Estos son consejos que os van dando, ¿vale? Los propios libros. Eh, los bosques de las montañas locales, ¿vale? Todo por si os lo queréis leer, os lo dejo aquí. ¿Me deja coger este o no? Vaya por Dios, no me deja coger ahora este libro, pero vamos. Hay que rellenar todas estas estandarías, ¿vale? Que estáis viendo ahí. Y creo que estas de aquí también hay que rellenarlas. Por lo tanto, hay que venir bastantes veces A completar las colecciones de los libros. Vamos a ir a, de nuevo a la casa de Robin. A ver si puedo entrar. <coughs> Yo eh, en mi otro mundo estaba casada con esta. <risa> también estuve casada con el morenito, pero no sé, iba cambiando porque así me dan también más corazones ¿eh? con todos los aldeanos. Hay un barquero de, yo creo que es como una especie de fantasma, por así decirlo, y el barquero pues te ofrece como una especie de collar, ¿vale? A ver. Chicos, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, comentar espada. Vale, Robin no está todavía. Mira, con este de aquí estaba yo casa Con el gótico. Con Sebastián. Estaba pensando, las personas son... Eh, vale. Siempre intentad hablar con todo el mundo eh, a lo largo de todo el día. Siempre que podáis, ¿vale? O, o cuando eso... Aquí os van a decir con quién habéis hablado, ¿vale? A lo largo del día, ¿vale? Esto es con quién habéis hablado y con quién le habéis dado regalos, ¿vale? Por lo tanto, es importante de ir dándole regalos siempre que podáis Para ir sumando corazoncitos con ellos Porque así os van a dejar de entrar en sitios como este Que solamente nos dejan entrar si son bastantes amigos nuestros Vale, vamos a ver si encuentro el rábano que me hace falta Y voy a echar un vistazo a las misiones también, ¿vale? Exploración de la mina eh, debo bajar al nivel 5 de la mina ¿Vale? Eso lo vamos a hacer en el día eh, siguiente Ahora, lo vamos a hacer Y vamos a ir a ver si encontramos eh, cositas de la mina Con la espada también podemos conseguir hierba de esta Por lo tanto, ya no hace falta llevar tanto la guadaña Que en un futuro, pues sí, nos viene muy bien Pero ahora mismo con la espada Pues está de lujo esta Vale, todo eso lo voy a ir dejando, la espada me la llevo. Y listo. Vale, pues voy a bajar a esta zona a ver si, ya os digo, encuentro algo de utilidad. Y a esta zona de aquí no le dais con la... O sea, la guadaña os va a servir solamente para aquí, para las flores estas. Porque si le das con la espada, lo que hace es perderlo, ¿vale? Como he perdido yo ahí ahora. Pero bueno. Eh, eh, eh, ¿Por dónde estaba la zona para bajar? Ah, por aquí, perfecto Aquí lo bueno es que podemos pescar bastantes peces Y podemos hacer que se nos haga de lluvia Y así tener más probabilidades de que aparezcan peces de los tochos, por así decirlo Estamos a Marte, la bruja no ha vuelto Vale Aquí arriba también tenemos otra zona por lo tanto, de momento no puedo ir... Mira, aquí tengo un, un diente de león. No puedo ir porque mi hacha aún no, no permite de talar eh, este tipo de tronco. Por lo tanto, hay que mejorarla. Y eso se hace en el herrero, que hay que bajar a la mina para conseguir minerales y cositas de esto, ¿vale? Bueno, Vamos a ver si tengo suerte. Que me parece a mí que hoy no voy a tener yo mucha suerte, porque me han dicho en la pitonisa esta... Y no voy a encontrar yo lo que me hace falta, ¿verdad? A ver si hay por aquí un, un rábano de estos. Que me hace falta. Y si no, pues... Mañana intentaré venir otra vez de nuevo. A ver si encuentro un rábano. Porque si no, ya os digo, chicos, que hasta el próximo año no podré conseguir la... Misión esta. Y va a ser un rollazo. Vale, por aquí nada... Eh, eh, eh, por ahí nada, vale Vamos a subir Y creo que a Robin ya También la voy a tener que ver mañana Porque hoy creo que no ha estado eh, A lo largo del día En la casa, por lo tanto No, no me merece la pena ya de subir hacia arriba <coughs> Voy a echar un vistazo por aquí A ver si encuentro un rábano pero lo dudo mucho porque por el pueblo es raro de que aparezca un rábano o algo de eso, ¿vale? Así que nada, vamos a irnos para nuestra casa. Voy a echar un vistazo por aquí. Eh, nada, vale. Mañana vamos a ir a esta zona, que la vais a ver, ¿vale? También. Porque ahí también nos dan como una especie de misión y cuanto antes la active, pues muchísimo mejor, ¿vale? Vale, voy a poner todo esto. Eh, tengo aquí esto que lo puedo vender, esto también lo puedo vender. Eso, esto... Eh... Sí, eso lo puedo vender, ¿vale? A ver, me llevo este. Solamente voy a dejar uno de cada. Este, bueno, lo voy a dejar porque si no puede que lo pierda. Pero el resto lo voy a vender, ¿vale? vale para tener más ganancias para mañana Porque todavía no eh, me han crecido los cultivos Y ahora mismo solamente puedo vender esas cositas, ¿vale? Por lo tanto ganamos muy poco dinero A ver, día 9 de primavera Como estáis viendo nos damos un poco de dinero Por lo que aquí podéis ver un poco el listado de precios Que nos van dando Y listo Vale, día 10, todavía tenemos creo que 10 días más para terminar el mes Por lo tanto está bien la cosa Y hay que tener mucho cuidado chicos porque si empezamos a ahora Sería ya el último día me parece para poder plantar cosas aquí Porque si no ya eh, como sigamos plantando En los próximos días lo que va a ser que se nos va a pudrir Porque hay cosas que eh, desaparecen porque cambian de estación, ¿vale? Voy a coger y vamos a regar es un poco coñazo al principio, yo lo, yo lo sé un poco coñazo. Y si no riego 20 veces en el mismo sitio, mejor, ¿eh? Más que nada por el hecho ese de que... Hay que estar regando uno por uno, pero bueno. No sé si os recordará esto un poquito al Minecraft también. allí no hay que regar, pero bueno. Esto por aquí... Vale. ese me falta y me falta nada más la judía, ¿ok? Hoy vamos a bajar a la mina. Creo que voy a comprar una coca cola. Eh, la máquina está del centro, o sea, en el bar ese que hay, para tener un poco más de espacio. Y nos vamos a llevar solamente eh, el hacha, no me lo voy a llevar, ¿vale? Porque no me va a hacer falta ahora mismo. Y esto por aquí, ¿vale? Solamente nos vamos a llevar eso. Y yo creo que ya. Vamos a ir a minar un poco. Voy a echar un vistazo a las creaciones. Para ver si me puedo hacer un poco en camino de grabar. Algunas antorchitas para tener por aquí un poco de visibilidad, ¿vale? Para que no sea tan oscuro. Y a ver a tener un poco de antorcha eh, más o menos así vale y las voy a ir poniendo un poquito que ahora mismo no me va a hacer falta mucho pero bueno así de noche pues se ve muchísimo mejor vale gente y no tenéis el problema de que no se ve nada bueno y más o menos creo que voy a poner algunas dentro también de mi casa y así ya las tengo para por la noche Ahí está. Y listo Vale, la geota me la voy a llevar Porque la voy a intentar procesar Donde el otro sitio Y de todas formas si me salen más geodas Las puedo estaquear vale, no hay problema Ya que vamos a ir hacia eh, Esto me lo voy a ir llevando Hacia la mina, vale pues voy a ir recogiendo todas las cosas que vea por el camino, gente Estamos a miércoles eh, Si ahorro suficiente puedo ir comprando a lo mejor mañana que viene la bruja Otra semilla de está rara O no sé si guardármelo y eh, esperarme para comprar la mochila, ¿vale? A ver, vamos a ver si está Robin en su caso también, ya de paso Falta el rábano, ese Leche Va a terminar la, la colección de este de este mes Robin, estás efectivamente, vale A ver, ¿qué me pides para construir un granero? Vale, 300 de madera y 100 de piedra Ok Y un establo me pide 6.000, vale Como estáis viendo, podemos construir bastantes cositas esta casa, la cabaña, es bastante útil, por lo tanto, viene bien que la podamos construir. Los tanques de peces son muchetos la verdad. Nos podemos hacer, de momento no nos podemos hacer ninguno, pero en el futuro los podremos hacer. Y esto por si os quiero invitar yo en algún momento, para que os podáis unir, ¿vale? Podemos hacernos hasta una dungeon, como estáis viendo Y, y bueno, algunos cofres, de estos que están bastante guay. Bueno, pues nos hace falta 4.000 y bastante piedra y bastante mmm, madera Así que nada, vamos a ver si encontramos un poco de suerte por aquí Voy a bajar con lo que tengo ahora mismo Los 5 niveles, a ver si me los puedo pasar Y si no, intentaré... Son 5 cada vez que bajéis, ¿vale? Hay que encontrar una escalera, gente por lo tanto, hay que ir corriendo a, a minar Porque nos puedan aparecer bichos Y no queremos que... Mira, aquí tenemos la primera escalera, ¿vale? Vamos a echar un vistazo Vaya que encuentre alguna cosilla por aquí Pero no tiene pinta, ¿vale? Aquí podéis conseguir... Tú verás, ¿me deja paja o no? Podéis conseguir mucha piedra, ¿vale? Y muchos minerales, ¿vale? Ahora mismo nos van a salir mayormente piedra y cosas de estas Pero bueno al principio os vais a cansar muchísimo en plan de estar teniendo que minar a, para conseguir el nivel 100 de la mina No lo vais a poder hacer de una, eh, ni de broma, pero bueno Mira, aquí tenemos lo primero, los primeros en line, que estos si nos tocan eh, nos dan como una especie de veneno Vale y aquí tenemos ya el primer mineral de cobre, ¿vale? Aquí sí hay cobre desde hace bastante. En Minecraft han actualizado hace poco el cobre. Venga, muere babosa. Perfecto. Y como estáis viendo nos van dando cositas, ¿vale? En un futuro pues conseguiremos también bombas. Eh, Mega bombas y minibombas, ¿vale? Que, eh, pues nos va a ahorrar muchísimo el trabajo de estar minando todo el rato. Mira que tengo ya la escalera, vamos a seguir bajando. Vamos a intentar bajar hasta el piso 5 para tenerlo ya desbloqueado, ¿vale? Y a ver si tengo suerte. Aquí creo que me van a dar una zanahoria ahora cuando lo rompa. Las piedras están grandes, me van a dar un montón. Me, efectivamente, la zanahoria. Y todos estos cofres hay que romperlos. Porque nos dan bastantes cositas, gente Aparte de que también las zanahorias son comida, ¿vale? Las piedras están grandes, me las voy a llevar por lo mismo Pero vamos Ya tengo ahí la escalera, por lo tanto está genial ¿Vale? Eh, ¿Qué no me puedo llevar? Cancelar Bueno, esta lo voy a tirar, ¿vale? Que es que si no se me voy no lo puedo coger Y esto me lo voy a comer no me da energía, me parece. Efectivamente no me da energía, pero bueno. Ya me puedo llevar esto, que me es más útil ahora mismo. La amatista. Aquí hay minerales bastante conocidos en el Minecraft, como ya sabéis, chicos. Pero bueno. Eh, me faltan dos niveles más. No voy a, a seguir quitando ahí piedra. Porque si no, al final no voy a seguir, no voy a poder seguir minando. Y va a ser un, un coñazo. Vale, esto... Lo voy a tirar de momento Porque me merece más la pena De llevarme eh, El cuarzo, ¿vale? Que nos va a salir más a cuenta Vale ¿Esto que me daba? ¿Me daba regeneración? Perfecto Nos lo vamos a comer Nos vamos a comer una Por lo menos Ahí estaría Nos ha recuperado un poquito Por lo tanto está bien la cosa Y nada Me voy a intentar cargar las babas Espero que no me dé Ahí está, perfecto, hemos bajado otro piso más Y ya se nos ha desbloqueado Uy, que tengo aquí un enemigo bastante tocho Bueno, tocho para el momento que es, ¿vale? Porque después esto es una cagalera Pero bueno, me para hijo Esto es como una especie de cangrejo De cueva Está bastante guay que lo pusieran a lo mejor en Minecraft, ¿sabes? Una especie de cangrejo así de cueva no sé, vale Aquí abajo supongo que tendré más cosas Hasta que no amplíe el inventario Tampoco me quiero llenar muchísimo de, de cosas Por el hecho de que no me puedo llevar todo, ¿vale? Hasta que no tenga desbloqueado toda esta parte No puedo llevarme tampoco muchas cosas Por lo tanto, es eh, un poco rollo Vale, hemos conseguido dos eodas Voy a ver si puedo procesarlas donde está el minero A ver... Voy a coger la carretilla. No funciona. Todavía no la puedo coger, las vagonetas, pero en un futuro las podremos coger las vagonetas, ¿vale? Y a ver. Creo que como ya he bajado la mina y he bajado cinco pisos. Es eh, solo por aventureros de verdad. Pues no puedo bajar todo. O sea, no puedo entrar ahí todavía. Pero creo que en un futuro podré entrar cuando baje algunos niveles más, ¿vale, chicos? A ver.. Vamos a irnos para nuestra casa, me parece a mí. Ya que... Bueno, no. Voy a poner la zanahoria hasta en el centro cívico, ya que estoy. Me la quito de en medio, en verdad. Y una cosa menos, chicos. Chicos, si os he llegado hasta este punto del vídeo, comenta Pueblo Pelícano. Y vuelvo a repetir que ya sabéis que en un futuro va a haber tres sorteos distintos de tarjetas de regalo. Vale, aquí nada, esto tampoco, aquí tampoco. Y mira, aquí me hacía falta la zanahoria, que ya la tengo. Y yo creo que nos haremos esto de aquí, porque el cactus y el coco es más, más chumo de conseguirlo, porque el, el autobús pues, más... se tarda más en arreglarlo, ¿vale? Nos vamos a ir dirección a la casa por el hecho de que os quiero enseñar también otra cosa, que... que es como una misión secundaria, la cual nos va a facilitar un montón de cositas. No sé si en el primer año aparece, pero bueno, ahora vendremos otra vez por aquí, ¿vale? Tenemos todavía tiempo, son las 4, digamos, bueno, las 5 de la tarde en el juego. voy a guardar todo esto que en un futuro pues tendremos que mandar todos los envíos por aquí ¿vale? como estáis viendo tenemos una especie de... bueno aquí no, tenemos aquí una especie de colección ¿vale? que tenemos que rellenar, como estáis viendo son bastantes objetos ¿vale? de pesca todavía no tengo nada, de artefactos pues tengo algunas cositas, de esto también tengo algunas cosas ¿vale? que le he ido poniendo en el museo por ejemplo me salen aquí también. Y estos son eh, logros que vamos a ir consiguiendo, ¿vale? Pues nada, vamos a bajar aquí abajo a ver si encuentro el rábano este que me hace falta. Y eh, tengo suerte y puedo terminar también la misión esa. Aparte, os iba a enseñar una cosa de aquí antes de que se me olvide, ¿vale? Por aquí, por aquí... Voy a ver si me deja de acceder a este punto Aquí el autobús todavía no hay nadie Por lo tanto no se puede entrar, ¿vale? Pero aquí tenéis el túnel, ¿vale? Que podéis entrar en el túnel No sé si todavía me puede... Efectivamente puedo entrar ¿Vale? Y aquí hay que encontrar esto de aquí La caja esta Una caja fuerte a pilas eh, Por desgracia le falta la pila Hay que venir y dejar aquí una pila, ¿vale? Para que se abra eso ¿Vale? Y eso lo vamos a conseguir cuando tengamos, creo que cuarzo, y podamos fabricar aquí como una especie de pararrayos. Que también los hay en Minecraft, ¿vale? El juego este está bastante guay por el hecho de que tiene muchas similitudes con Minecraft. No por el hecho gráfico, ni mucho menos porque Minecraft ya sabe que es un juego de cubo Esto es un juego de 2D, por así decirlo. Y claro, eh, lo que tiene más similitudes es que también te puedes hacer una especie de granjita. Puedes tener tus animales, puedes tener también, pues, bastantes cosas, la verdad. estaba entretenido Stardew Que Si no lo conocéis, chicos, si os gusta también el tipo de Minecraft, pues os lo recomiendo, ¿vale? Aparte, Stardew Valley también lo tenéis para teléfonos móviles, que no es solamente para ordenador. Yo lo estoy jugando en PC, ¿vale? pero tenéis también la posibilidad de eh, poder jugarlo en teléfonos móviles, que es lo bueno, por así decirlo. En el, el mago no sé yo si me quedé a media mmm, de hacer algo con él, la verdad. Voy a echarle un vistazo. A ver qué me cuenta. Eh, ¿Cuántos años de estudio aprendiendo lenguas elementales? Vale, pues no me dice nada por el momento. Así que yo creo que que no hay mucho más por hoy, ¿vale? Y el rábano, me, me da coraje que no consigamos el rábano, ya os digo, por el hecho de que creo que se me va a quedar la misión esa ahí a, a mitad. Espero que me salga algún rábano a lo largo de la temporada esta, de primavera, no de la serie, por así decirlo, ¿vale? Pero espero que me salga, ya os digo, ¿eh? Pues si no va a ser un coñazo, tenéis que esperar un año más para poder completar ese evento. Espero que me salga, ¿eh? Vamos a darme suerte, chicos, y comentar en el... los comentarios, Rábano, así sin razón ninguna. <risa> y yo sabré que habéis llegado hasta este punto del vídeo, hasta casi el final. Y nada, yo creo que voy a dormir y lo voy a dejar por aquí. Porque no encuentro muchísimas cosas más, ¿vale? Y en el próximo adelanto de la mina, eh, desciende hasta el nivel 40. Intentaremos eh, ir hasta el nivel 40. Dale un regalo a alguien, ¿vale? Que le dé un regalo a alguien, ¿vale? Aquí le doy un regalo. Ahora ya a nadie, ¿no? Porque ya eso en el próximo episodio le daremos un regalito a alguien, ¿vale? Y eh, terminaremos de hacer las misiones estas Intentaremos bajar al nivel 40 de la mina, ¿vale? Y crear un corral teniendo un poco más de dinero Pero lo veo un poco más... ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira! mira Esto nos viene súper bien No sabía yo que las algas estas se spawneaban por aquí ¡Uf! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, vale Pues nada, chicos eh, Yo creo que por aquí lo voy a ir dejando eh, Espero que os haya gustado Que le deis un pedazo de like que compartáis con vuestros amigos si estoy y estoy no estáis en sus Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.